Sabemos que necesitamos un plan de financiación estable, que no venga marcado por el cortoplacismo, eh, por la elegibilidad de gastos, por la concesión tardía de las subvenciones. <risa>